Atención comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Patria mía, patria querida, voy a la guerra, a luchar por ti. En estos tiempos la vaina tan cara, en estos tiempos la vaina está rara. En este tiempo destructivo, tornocivo, en muchas partes ya no hay efectivo. Me dan ganas de buscar más duro y darle un matachivo. para que el otro vea, esa es la tarea. tú tiene que tirarle una bomba en flores para que vea. Y moriremos sin temor, sin temor que vaya a ser. Somos un pueblo niño y nadie nos podrá vencer eh, eh. Y moriremos si tememos, si tememos que vaya a eh. ser. Somos un pueblo niño y nadie nos podrá vencer eh, eh. Escuche Venezuela, estos no son los tiempos que años atrás vivió mi abuela No puede ser que un niño termine muerto en una balacera En la acera espera, que siga la vida de Lampa porque nunca fue a la escuela cada vez que mis ojos ven esto me causa un dolor de muela Que gente termine muerta en la TV no salga nada Si el país está bien solo muestran esa payasada Y moriremos si sí teme, si temor que vaya a ser. Somos un pueblo y nadie nos podrá vencer Y moriremos si sí teme, si temor que vaya a ser. Somos un pueblo y nadie nos podrá vencer Venezuela no es la de antes, nuestra vida dañada por estúpidos farsantes Muchos hipócritas manejados por maliantes. Venezuela no está bien, dígame cuántas veces han devaluado el billete, ciento Nos estábamos contentos, todo se fumó tal cual, como el humo se va en el viento Se acabaron las pases, nos pusieron los disfraces No tenemos comida, se nos odió la vida, no tenemos para el pañal Nadie nos quiere ayudar, al gobierno le da igual Y moriremos sin temer, sin temor que vaya a ser somos un pueblo y nadie nos podrá vencer, eh, eh. Y moriremos sin temer, sin temer que vayase Somos un pueblo unido y nadie nos podrá vencer eh, eh. Oh, sí, sí, sí. Yeah. Es el barrio, man, desde Venezuela oh. Esto es solo un mensaje de concientización Para ver si algún día cambia nuestra nación